Vamos a hacer este ejercicio en el que nos, dan un, nos dicen que un segmento eh, mide 39 milímetros y nos piden hallar un segmento B de manera que la proporción entre A y B sea 16 milímetros. Si hablamos de proporciones, estamos hablando de tales, ¿vale? de resolver esto mediante tales. Así que tenemos, muy, tenemos que tener muy claro eh, cómo se aplica a tales. He puesto la proporción de otra manera, ¿vale? nos dicen que a partido b tiene que ser igual a 16 Eso quiere decir que si a es 39, pues que 39 partido de b es igual a 16 partido de 1 ¿vale? La proporción será la misma Para aplicar tales, acordaros, he de trazar un par de líneas con la inclinación que quiera y sobre esas líneas llevo medidas que mantengan la misma proporción ¿vale? Me voy a basar primero en la proporción que ya conozco, 16 partido 1 ¿vale? que es la que me va a guiar para luego hallar B eh, En este programa yo tengo un problema que si ajusto el compás y hablamos de que estos son milímetros pues resulta que yo no puedo trazar un milímetro ¿vale? y seguramente tampoco lo vamos a poder hacer en, eh, con nuestros compases, entonces lo suyo sería aplicar la regla o si no, acordaros que son proporciones y que al final la proporción, manteniendo la medida arriba y abajo las unidades iguales, la proporción se va a mantener, es decir, 16 centímetros contra un centímetro o 16 milímetros contra un milímetro. Entonces lo voy a hacer en centímetros. ¿vale? Sobre una de esas, eh, bueno voy a llevar el compás al punto en el que se cortan las dos líneas, ahí lo tengo, y voy a llevar sobre una de las líneas tanto me da cual un centímetro marco un centímetro y en este momento dibujo, ahí tengo marca un centímetro sobre la otra línea voy a llevar 16 centímetros pues entonces ajusto a 14, 15 16 vale marco esos 16 centímetros y si alineo estas dos marcas ya me están dando una dirección que es la de la proporción que se ha de mantener ¿vale? incluso yo os recomiendo que siempre que podáis acordaros de hacer dentro de esta proporción con las medidas más grandes que podáis o sea, si pudierais hacer con 32 contra 2 ¿Eh? mejor, porque cuanto más esa primera línea la tracemos más separada de este punto, más exactitud nos va a dar ¿de acuerdo? Bien, entonces decía que eh, he utilizado centímetros para poder dibujar esa primera proporción y ahora cualquier otra medida siguiendo la proporción la puedo poner de la misma manera ¿vale? 39 milímetros Vale, son 3,9 centímetros, así que voy a coger el compás y ajusto a 39 milímetros, 3,9 centímetros. Vale, ahí lo tengo. Marco. Bueno, pues para saber qué segmento proporcional le corresponde a esos. 3,9 centímetros, siguiendo la proporción que me da 16, 16 contra 1, lo que voy a hacer es trazar una paralela a esta línea que me da las proporciones pero por el punto en el que he trazado los 39 milímetros, es decir, marco una paralela exactamente vamos a ver si por aquí vale, ahí he trazado una paralela desde este punto desde los 3,9 centímetros y resulta que esta distancia de aquí es la longitud del segmento B vale, es decir 39 milímetros contra esta longitud guarda exactamente la misma proporción que 16 contra 1 si tomo la regla y mido cuánto es esa medida, la llevo en paralelo y me da que aproximadamente estamos hablando de casi 4-3 milímetros, ¿de acuerdo? Eh, habría una solución muy fácil por comprobar, ¿vale? Sería despejar la B y... y y hallarlo matemáticamente, pero en este caso lo estamos hallando gráficamente, ¿vale? Y aproximadamente nos está dando unos 3 milímetros, ¿de acuerdo? Nada más, espero poderos haber ayudado, cualquier duda me consultáis. Gracias.